Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Prey, esta nueva película del universo de Depredador que vendría a ser una precuela, cronológicamente la primera de Depredador entre todas las películas que han salido y una película de la que no esperaba hablar en este podcast pero se ha transformado en mi opinión, en mi humilde opinión, en una de las mejores del año. Derecho. O sea, ya está ahí arriba entre lo mejor del año. Y fue una grata sorpresa. La verdad que es una película que me gustó muchísimo. Que la disfruté... Bueno, no la disfruté. <risa> eh, creo que nunca sufrí tanto por... ...saber lo que le iba a pasar a un animalito en, en una película. Eh, y hay un perrito que es muy lindo y temí por su vida. Temí. Temí muchísimo. Eh, spoiler alert, para que se queden tranquilos y tranquilas. El perrito no muere. Vean esta película con tranquilidad porque el perrito no muere. No le pasa nada. Pero bueno, la pasé muy mal con el temita del perrito... Y, y la verdad que la pasé mal en el sentido de que es una película con mucha tensión, muchos momentos de suspenso. bueno, es Depredador, o sea, no estamos descubriendo nada al tener una película con Depredador en la que no sabemos de qué lugar va a aparecer, de dónde va a aparecer, lo que va a ser siempre Depredador con esas armas eh, fantásticas y completamente... Convenientes para la trama, en cierto punto, pero bueno, es un alienígena con una tecnología de punta que vamos a justificar ahí, ¿no? Tiene de todo. Entonces, eh, una real amenaza. Una real amenaza para todas las personas que se crucen en su camino. Y, y esa tensión es... es increíble. O sea, la pasas mal, la pasas muy mal, como el orto, pero... Es el punto, o sea, es lo que se busca en la película y se logra de una manera impecable, impecable. Hay momentos de silencio porque no hay muchos diálogos, o sea, sí hay bastantes diálogos, pero no demasiados. O sea, es una historia bastante simple eh, y que, que se sabe manejar con eso, con la atención, con el simple hecho de no saber lo que va a pasar... No saber en qué momento El Depredador va a atacar, eh, todo eso logra meterte dentro de una atmósfera completamente pesada que la verdad que eh, la pasas mal, pero en el buen sentido, porque es una muy buena película, es una película que vale la pena ver, se estrenó hace poquito en Star Plus, eh, al menos en Latinoamérica en Star Plus, en, en España creo que corresponde a Disney Plus porque ellos no tienen Star Plus. Y en Estados Unidos en Hulu Pero nadie de Estados Unidos me está escuchando Así que bueno, para que sepan, nada más Si alguien de Estados Unidos me está escuchando Nada, avíseme Comenten la publicación de Instagram la ¿no? soy de Estados Unidos te estaba escuchando eh, Me gustaría que la gente que me escucha de otros países Me lo haga saber eh, en Instagram eh, No me voy tampoco a Estados Unidos O sea, sé por estadísticas de Anchor que me escuchan de otros países. Entonces estaría bueno que me digan... Che, te escucho de Colombia, qué sé yo. Pero estaría bueno. Volviendo a Prey. Nada, eh, ah, un peliculón. Un peliculón, véanla. Si no la vieron. Y si la vieron, saben de lo que estoy hablando. Porque es genial. Es maravillosa. Realmente es maravillosa. Eh, es una muy, muy buena película. Que además no... No, no, no cae en, en lo fácil de, bueno, tenemos al depredador, vamos a hacer una matanza y listo. Que igualmente, no se los voy a negar. O sea, estaba esperando ansioso a ver que aparezca el depredador y empiece a cargarse a cuanta persona se cruce. Al perrito no. Personas. Perrito no. Se carga un par de animales. Pero bueno, no, no, no, no tiene el mismo efecto que un perrito. Es prácticamente ley que no puedes matar un perrito o un gatito en una película. No lo hagas. Es como el gatito de Alien, ¿no? Eh, está bueno para hacer sufrir al espectador. Ponerlos en esas situaciones en las que hay una amenaza que va a matar a todos. Y ahí está el gatito, ahí está el perrito. Y es como, mmm, no va a sobrevivir. Y creo que prácticamente nunca se la jugaron a matar ahí en primera persona a, a uno de estos animales. Después el resto de animales, bueno, qué sé yo. No tiene el mismo efecto Eso es un tema psicológicamente hablando bastante importante, ¿no? Para, para tener en cuenta que se ve en la alimentación de las personas, ¿no? Eh, la gente defendiendo los derechos de los animales, de los perros y los gatos. Después las vacas, los chonchitos y las gallinas que se jodan. O sea, de defensores de los animales hasta ahí. Porque después el asadito estaba re rico. Pero bueno, eso también es tema aparte. La cuestión es que... Eh, nada... Eh, estaba esperando ansioso que aparezca el Depredador... Con su clásico sonido medio de ronroneo... Eh, raro... Pero... Que es la amenaza inminente de, de esta figura... Eh, imponente que es Depredador... Y me, me gustó que no se vayan... En específico tanto al Gore... ¿No? A... a a lo que se podía esperar. O sea, no, no fueron a lo fácil. No fueron a... Bueno, tenemos Depredador. Vamos a hacer esto, esto y esto. Lo típico, ¿no? No. Eh, jugaron la carta de, de poner a una protagonista femenina. Bastante fuerte, bastante independiente. Eh, con peso en, en la historia. Eh, con un paralelismo clarísimo con Depredador. Hasta hay escenas que son obvias, en las que nos muestran a estos dos personajes como los grandes protagonistas de la historia, con el tema principal que es cazar. O sea, demostrar lo que valen cazando. Es... Ya voy a hablar de eso porque me voy a tener que meter en spoilers, pero es hermoso. O sea, cinematográficamente hablando, yo sé que por ahí para una persona que simplemente busca entretenimiento, esto le importa poco y nada, pero... En mi caso, que veo esos detalles y me gusta observar esos detalles, yo estaba... O sea, ya de por sí la película es genial. Pero viendo eso, yo estaba flipando, como dirían nuestros queridos amigos españoles. Y bueno, me gustó eso de que no se aprovecharan de lo fácil. De una matanza y listo, ya está. Vamos a hacer eso. No, no, que fueran por una historia un poco más... Centrada en nuestra protagonista, Naru, en, en toda su tribu, en, en todo lo que llevaba a ser una cazadora profesional En la amenaza que era el depredador en esta comunidad La verdad que me, me gustó que no sea simplemente la caza del depredador y que sea una historia de Naru mostrando La muy buena cazadora que puede ser Y lo inteligente que puede ser Porque eso es lo más importante Hay una línea En la película que es Hermosa Que la voy a dejar para los spoilers Porque eh, La podría contar sin spoilers Pero de alguna manera terminaría arruinando esa escena Así que No la voy a comentar ahora, la voy a comentar después Pero eh, claramente la inteligencia De Naru eh, Supera a, a la de todas las personas en, en esta película y, y me gusta todo este trabajo del personaje a lo largo de, de la historia la verdad que se si haya tomado ese camino para esta película que podría haber sido una más de Depredador me, me gustó, me gustó eh, de hecho, bueno, los avances yo hasta dudaba que era una película de Depredador porque se lo muestra poco Incluso hasta que en un momento no aparece el sonido característico de Depredador, no no pensaba que era de Depredador, eh, y está bueno, está bueno este enfoque y el resultado final de la película. Eh, me voy a meter con spoilers, así que si no la vieron, corran a ver esta película, le ponen pausa ya mismo a este episodio y van a ver la película que vale completamente la pena. Recomendaría que la vayan a ver al cine, pero fue directamente al streaming, así que pueden aprovechar desde la comodidad de su casa para verla. Si no la vieron, les recomiendo que la vayan a ver. Si ya la vieron o si no les interesan los spoilers, se pueden quedar, esto sigue bajo su propia decisión. ¿De qué va la película? ¿De qué va Prey? Básicamente la historia nos sitúa en las grandes llanuras en 1719. Con la protagonista Naru, que es parte de esta comunidad Comanche. Y básicamente para lo que era esa época, estaba dedicada a las tareas que se le designaban a las mujeres. Limpiar, cocinar, buscar distintos alimentos y nada más. Los hombres eran los que iban a cazar. Pero ella, firme, le decía a su madre, chupame una teta, yo no quiero hacer estas boludeces, yo quiero casar yo estoy lista para ser una guerrera y lo quiero demostrar. Ahí también ya tenemos una frase genial, porque la madre le pregunta, ¿por qué? O sea, ¿por qué querés hacer esto? Eh, si sabés que no podés. Y Naru le dice, justamente por eso quiero, porque ustedes piensan que yo no puedo, entonces les quiero demostrar lo contrario. Hermoso. Hermoso, esa, esa tenacidad de saber que podés hacer algo y la gente no confía en vos y querer demostrar lo contrario. Maravilloso. Eh, bueno, están tranqui en su pueblo, eh, sin internet, que básicamente es todo lo que se necesita. Así que están viviendo una vida tranquila, ahí cazando algún que otro animalito para sobrevivir, viviendo su, su vida tranqui. Algún que otro leoncito que, bueno, se come a uno de los suyos y tienen que ir a cazarlo. Bueno, pero cosa de esos días, ¿no? Eh, o sea, acá sube el dólar y ahí tenían que cazar a un león porque si no mataba a toda su tribu. Lo típico. Pero bueno, entre toda esta tranquilidad, no va que un día, ¡pumba! Cae una nave a la tierra y deja a un cerro que esto, esto también me encantó, esto me encantó, porque no lo muestran hasta cierto punto, creo que la primera vez que muestran en sí al depredador es cuando mata al oso, que se lo carga encima, y, y como estaba invisible el depredador, solo se podía ver cuando se lo golpeaba, eh, porque ahí... ...se eh, hacían visibles esas partes golpeadas y cuando algo eh, lo cubría. En un momento son cenizas eh, y en esta ocasión es la sangre del oso. O sea, lo abrió el oso a la mitad, lo levantó y la sangre caía sobre él. Ahí vimos por primera vez al depredador. Hasta ese momento no lo vemos. Sabemos que es el depredador, pero no lo vemos en plenitud... Y, y eso me encantó, porque ya sabemos cómo es el depredador, o sea, no nos íbamos a sorprender, no era ninguna sorpresa, pero que lo guarden así me pareció maravilloso. Y que lo muestren en ese momento, porque también lo que el depredador estaba haciendo básicamente era demostrar lo que valía como cazador al Tipo, lo dejaron, ahí pasó la nave y le dijeron, demostranos que sos un depredador que vale la pena y cazanos al depredador más depredador de este planeta, que se llama, a ver cómo se llama, eh, Tierra. Bueno, te dejamos acá, después te pasamos a buscar y vemos lo que nos traes. Entonces empieza a observar, ¿no? Ve a un bichito que es devorado por una rata. Después ve a la rata que es devorado por una serpiente. Y ahí piensa, bueno, acá el depredador dominante es la serpiente. Tuki, chao serpiente. Después, observando, observando, ve a un conejo. El conejo estaba comiendo pasto, menos amenazante que cualquier cosa. Pero está el lobo. Entonces el lobo lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir, lo empieza a perseguir. Tuki, chao lobo. Después ve al oso que persigue a Naru, pero que persigue después al perro. Ya primer momento en el que empecé a desesperarme por el pobre perrito. Entonces se carga al oso. Y ya después se encuentra con los Comanches y después con los colonizadores. Y ahí se los empieza a cargar a todos. Básicamente lo que el depredador quería demostrar era su capacidad como depredador. Como el depredador dominante. Entonces buscaba al depredador más dominante del momento y se lo cargaba, de hecho, si no me equivoco, es eh, la cabeza, el lobo, sí, sí, eh, al lobo le corta la cabeza, le saca la columna vertebral y, y, y con eso la cabeza, típico del depredador, y después en esta guarida que tenía él, esa cueva en la que estaba eh, refugiándose, con estos aparatos super tecnológicos, deja solamente el hueso, digamos, la calavera, porque ese era el trofeo, o sea, esa era la idea de todo esto que estaba haciendo. Eh, de hecho, en varios momentos de la película, el depredador no caza cuando tiene presas entregadas, básicamente. O sea, cuando ve a todos estos búfalos atrapados por las trampas, ni los toca. Simplemente estaba siguiendo el rastro de Naru, pero los deja ahí. Cuando ve a Naru un par de veces eh, rendida y, y no siendo una amenaza, la deja. Porque no es una amenaza. O sea, no mata por matar. Mata a las amenazas que pueden ser depredadores potenciales. Entonces él demuestra ahí, cuando tiene un enfrentamiento digno, que puede ser el depredador dominante. O sea, una alienígena... Que hace masacres, pero muy respetuoso. O sea, vos no sos una amenaza, no te toco. Pero llegas a ser una amenaza y fuiste. Entonces, el depredador empieza a acechar, no directamente a los Comanches, porque empieza a acechar ahí a todos estos animales que va encontrando. Ahí es cuando Naru ve a la serpiente cortada a la mitad y piensa: bueno. Esto el león no lo hizo, claramente. Y después ve las huellas. Esto no es de un oso. Y ahí se empieza a meter, a averiguar y a buscar a este ser del que todavía no sabía nada. Y llegamos al punto que les comentaba antes, en el que cuando está viendo al oso, que ella en un momento pensaba, bueno, debe ser el oso, porque si no esta huella, ¿de dónde es? Y se encuentra con el depredador y claramente piensa, no, no, no, el oso no era. Entonces en su... Intento de avisarle a su hermano y al resto de la tribu, che, hay un bicho gigante, hay que tener cuidado, no le creen y ahí llega la matanza. A partir de ahí, la historia. Esto es básicamente la historia y esto que les comentaba anteriormente, el paralelismo entre el depredador y Naru, ambos siguiendo sus propios caminos, prácticamente solos, demostrando su capacidad como Cazadores, ¿no? Porque Naru también tiene sus momentos de eh, ingenio, de simplemente un hacha intentando cazar conejos y no pudiendo cazarlos, pero piensa, voy a hacer una soga con lo que tengo acá, hace una soga, empieza a practicar entre árboles, ahí el perrito cerca, mirando atentamente como si fuera un partido de tenis, y ve a los conejos, próxima escena. Todos los conejos muertos cargados en el hombro. Eh, el ingenio para ser una cazadora hábil. No que tiene sus errores cuando quiere cazar al oso. Eh, se le rompe el arco y ahí bueno termina huyendo del oso. Cuando están intentando cazar al león previamente eh, no puede y casi que el león se la come y casi que ella muere por caer contra una roca... Eh, se salva, la salva el hermano, eh, la termina curando la madre también. Eh, tiene sus errores, pero aprende de ellos y puede demostrar que es una gran cazadora. Que es muy inteligente y que sabe sobre todo esto. Al igual que el depredador, ¿no? Pero del depredador, ya lo sabemos, el depredador tiene que demostrar menos incluso para el espectador. Porque ya sabemos de lo que es capaz, es simplemente que lo haga y ya. Pero... Eh, la historia avanza en paralelo con estos dos personajes y, y eso me, me gusta muchísimo. Me, me gustó muchísimo la película. ¿Hay algo que no me haya gustado? Y la verdad, no había puesto nada. Y después pensé... Y lo único que... A ver, no es que no me gustó, pero... Lo pongo como algo que se podría haber utilizado un poco más. Y me voy a contradecir con algo que dije, pero ahora me voy a explicar, es el tema del gore, de la sangre, de, de lo visceral eh, es cierto que dije previamente que me gustó que no lo hayan hecho tan así teniendo servido en al depredador uno de los personajes de la cultura popular más sangrientos que existen y que mata a sus presas de todas las maneras posibles y originales con todos sus artefactos muy muy lindos y, letales. y acá vimos varias muertes interesantes. De hecho, a uno de los Comanches lo termina atravesando en el pecho y a la vez le corta las piernas en el mismo ataque. O sea, más letal que eso no se puede mostrar. Pero es cierto que hay momentos en los que por ahí podrían haber hecho un primer plano a que le está cortando la cabeza a alguno, al que le está volando la cabeza al otro, a que le está cortando... No sé, alguna extremidad de algún otro, como que... Hay cosas que taparon que podrían haber mostrado, pero sinceramente no me molestó. Es cierto que por ahí uno espera de Depredador todo eso, pero... Teniendo en cuenta para dónde apunta la película, que hasta diría que el Depredador no es el protagonista, pasa a ser eh, un secundario de, de Naru... No me molesta, sinceramente O sea, lo que se muestra en cuanto a lo sangriento de la película Creo que está bien ¿sí? Un detallecito pequeño Digamos, esto de que podrían haber aprovechado un poco más eso Pero la verdad que está bien No, no lo veo como algo que eh, estuvo mal Simplemente para nombrar algo que no me gustó tanto eh, Porque la verdad que no lo veo como algo completamente negativo en la película, ni mucho menos. Después, en lo positivo, tengo varias cosas, sí, porque es una película, como dije, que me encantó. Para empezar, la duración. O sea, yo no tengo problema en ver una película de tres horas. No tengo problema. Dependiendo de la película que sea, no, pero dos horas, dos horas y media, tres horas... No tengo ningún problema. El tema es que con el poco tiempo que hay en mi vida en general... Que se estrena una película de 3 horas Te la baja un poco Como que, oh, dura 3 horas Dura 2 horas y pico uh, Paso Esta película, con los créditos Dura 1 hora 40 y pico Sin los créditos, dura 1 hora y media Creo que no llega a la hora y media Es un golazo Porque además La película en ningún momento queda corta Yo creo que es el tiempo justo sí, hay ganas de ver más la verdad que mmm, tenía ganas de ver más, pero no me quedé con ganas de ver más. Dos cosas diferentes. No siento que hayan faltado cosas, no siento que hayan faltado escenas, no siento que haya faltado nada. Pero si me daban más, no me quejaba. El tema es que, o sea, es el tiempo justo. Esto es a lo que me refiero con la duración justita, perfecta. O sea, contaron todo, en ningún momento te aburrís, en ningún momento pensás, uh, ahora con esto, no, no me interesa. O sea, no van con cosas que no son interesantes, vamos directamente a lo que nos gusta, a lo que queremos ver. ¿No es cacería durante todo el tiempo de la película? No, pero tampoco tenemos cosas que no son relevantes y que no importan en la película. O sea, todo está muy bien llevado a cabo todo a su tiempo, desarrollan muy bien a Naru, desarrollan bien al hermano, incluso hasta desarrollan bien, es una boluda lo que voy a decir, pero a este colonizador que termina siendo el bueno, el que ayuda a Naru en un momento, que después, cuando murió, me dio una lástima, me... no quería que muera, ya lo veía mal, lo veía mal, yo pensaba, mmm, este no va a sobrevivir, mucho más cuando se acerca el depredador y él está ahí tirado, se esconde... Eh, yo pensaba que iba a Safari y justo lo pisa el depredador porque pensaba que estaba muerto Porque no, no emitía la señal de calor Y grita y chao, le clavó le, las cuchillas en el pecho Nos vimos eh, Pero hasta ese personaje que tuvo dos líneas eh, Cinco minutos en total en la película menos y hasta ese personaje creo que lo desarrollaron bien, o sea, todos estuvieron bien en, en la película, o sea, está, está todo bien en cuanto a tiempo, en cuanto a cómo se ensambló. La verdad que eso eh, en la duración se ve perfectamente, perfectamente, y la verdad que es un golazo, porque a veces muchas películas, muchas películas tienen que durar dos horas, dos horas y media... Tres horas. Eso está claro. Pero hay víbulas que no. Y las terminan extendiendo. Y terminan eh, generando baches gigantes. Cosas que no interesan. Y vamos a lo que nos interesa. Muéstrenos realmente cosas que queremos ver. Y, y en específico lo destaco acá porque. Hay momentos en los que no hay ni siquiera una escena de acción. O sea, estamos viendo planos y secuencias de... Todo este lugar hermoso, el paisaje, Naru caminando y de arriba vemos cómo camina por distintos lugares. La vemos cruzando las llanuras, las montañas, el río. Casi como un documental. Y eso está buenísimo, o sea, no es tiempo perdido, no son escenas que voy vos decís, bueno, dale, vamos adelantando. No, incluso las charlas que tiene con su madre, con su hermano, está todo bien, o sea, todo bien y eso suma a que la duración de la película sea perfecta. Y eso ya de entrada, cuando vas a darle play y ves 1 hora 40, ya vas bien predispuesto, ya vas bien predispuesto y después que en esa hora 40 o en esa hora y media neta de película se aproveche todo, genial, maravilloso. Hablaba recién de los planos y todos estos lugares tan hermosos en, en la película. La ambientación es maravillosa, todo el diseño de producción eh, es genial. Está bien, pusieron 3-4 carpitas, pero está todo muy, muy bien hecho. El vestuario es impecable. Es impecable cuando en una película se van a, no sé, 300 años, 200 años, 100 años atrás de nuestra época contemporánea. Y tienen que recrear todas las vestimentas. Ya para mí es un punto a favor. Porque muy, muy pocas veces sale mal. Prácticamente nunca sale mal. Y ahí ya depende de cuánto se aplica en la película o la serie que estén viendo. Y acá la verdad que... Nada. Eh, por ahí no se nota tanto. Pero la vestimenta no solamente es... La vestimenta en sí. Tenemos las armas, tenemos... Eh, todo el aspecto de la vida de los Comanches ahí eh, en este lugar eh, Lo que van eh, comiendo, cultivando eh, Las canastitas en las que llevan las comidas eh, todo o sea, todos los detalles está perfecto La banda sonora me encantó Hay momentos en los que aparece Naru y hay como una banda sonora más de de aventura Más como esperanzadora Que por ahí no va tanto Con lo que sería una película de Depredador Con lo que se esperaría de, de, de una escena En la que estás echando El Depredador eh, Esos momentitos me gustaron mucho De hecho, si no me equivoco Usan una parte de esa banda sonora Más característica del personaje de, de Naru En una pelea con Depredador O sea, perfecto La verdad que es una banda sonora Que no es una maravilla No es de las mejores bandas sonoras de la historia del cine, pero a lo mismo que la duración, o sea, justa, listo, no nos excedemos, no nos quedamos cortos, perfecto, la banda sonora también, no es una maravilla, no es mala, aplica en los momentos justos, listo, o sea, a veces lo simple es lo mejor, es así, y es la definición para esta película, en muchos aspectos. Todo lo técnico también, o sea, toda la parte, repito, del diseño de producción, la fotografía, el sonido. El sonido es importantísimo en esta película, es importantísimo eh, en, en muchos aspectos. En, en los aspectos de, de silencio puro en los que estás echando el depredador, en los momentos de cacería, eh, las armas, eh, los combates, nada... Eh, las coreografías, o sea, es cierto que no hay mucha pelea limpia porque el depredador en dos movimientos te cortó un brazo, te sacó la cabeza y fuiste, pero hay momentos de pelea, hay momentos en los que los comanches dan mucha pelea, yo los veía y estaba como, te regalaste amigo, o sea, ¿qué yo sé que también era un poco como la cabeza de... De ese momento de luchar aunque me muera, o sea, no voy a salir corriendo, obviamente. Y si salgo corriendo, ya lo vimos en la misma película. Te persigue y te despedaza. Pero yo. Qué sé yo. Me quedaba quieto y le decía al depredador. Ya está, papi, matame. No, no tengo chance. Pero dan pelea, dan muy buena pelea. Eh, y el hermano tiene una pelea. Junto con la hermana. En la que. Nada. nada. Si había alguna duda. De que el hermano era un genial cazador. Ahí las dudas se fueron. Es cierto que después muere. Pero bueno. También. Ahí. Yo tengo un puntito en contra del depredador. No de la película. Del depredador. Te haces invisible papu. O sea. Vos te la das de. Ah. Yo soy el mejor cazador de todo el universo. Voy a cazar y no sé qué. No te hagas invisible. Utiliza toda tu fuerza. Todas tus armas súper sofisticadas y el escudo del Capitán América, ese súper antiguo que tenés, utiliza todo lo que quieras, pero no te hagas invisible, porque si no, ¿qué sentido tiene? O sea, no es una pelea de igual a igual, que ya de entrada no es una pelea de igual a igual, pero encima te estás haciendo invisible. Esa es mi única discrepancia con, con el concepto de depredador. Y así le termina ganando al hermano, porque si no, no podía. O sea, se termina escondiendo y el hermano ya se la vio venir, ahí sí le dijo a la hermana, Corre, el depredador me está viendo a mí como una amenaza, no a vos. Nos vimos, chao Y le atraviesa con las cuchillas esas. Eh, pero le dio una pelea. Esa escena es... Cine. Cine puro, puro y hermoso. Scorsese estaría, pero aplaudiendo ¿no? no sé si la vio Scorsese, pero le encantaría esto, porque la verdad que es maravilloso. Eh, y además el punto de, o sea, son unos indios eh, con la tecnología del momento que no era nada. O sea, eran unas lanzas, hachas y nada más. Contra el depredador que tiene todo, todo. Tiene el, el reloj este de Google que te marca los pasos y con ese te hace una bomba. O sea, todo tiene. Y le dan pelea de igual a igual en ese momento es magnífico. La verdad que, nada, en cuanto a las eh, coreografías, repito, es cierto que el depredador hace dos movimientos y te cortó la cabeza, pero eh, cuando hay peleas... Y cuando lo atacan en general y tienen alguna chance o, o, o pueden atacarlo en un momento, la verdad que hay, hay muy buenas eh, secuencias de, de peleas y, y de acción en general. Y en general las matanzas se llevan eh, todos los puntos, todos. Eh, ver cómo se carga y se despedaza a todas las personas es realmente una de las cosas que esperaba de esta película. O sea, cuando el depredador aparece, en cada momento que aparece en la película, es genial. Ya desde que cae al planeta y lo vemos ahí medio haciéndose invisible, y el sonidito, yo ya estaba, uff, se viene, se viene frotándome las manos, y cuando se empieza a cruzar con, con las personas, con los comaches, con, con los colonizadores ya, me frotaba las manos y me ponía cómodo para ver cómo los iba a matar uno por uno. Eh, lo del escudo me pareció genial. O sea, de la nada. Ah, te estoy. Te estoy teniendo ahí con el brazo contra el árbol. Tuki Aparece un escudo y lo corta. Eh, nada, no. La, las, las muertes son muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Eh, de todo. Eh, incluso creo que en esa muerte estaba pensando. Che. Debería elegir una de las muertes más originales de la película Y hace eso y es como, listo, la ganadora eh, Incluso no sé si será la mejor, o sea, lo pensé en ese momento Pero viendo todas tendría que buscar un video en YouTube de el contador de muertes de depredador en esta película Pero eh, las, las matanzas son geniales Históricamente en el cine, lo de Depredador matando a todas las personas que se encuentran, genial, pero eh, acá, maravilloso. Hay algo que no vi, y que de hecho yo cuando lo vi en la película, porque en el momento en que se encuentran todos estos búfalos eh, sin, sin la piel, o sea, despellejados, pensé que había sido el Depredador, porque una de las características de Depredador en las otras películas era colgar a una de sus presas, Toda despellejada. Y cuando vi a los búfalos pensé que había sido él, pero no, no fue él. Después nos enteramos que habían sido los colonizadores que le sacaron las pieles. ¿No será esto la inspiración de los depredadores para hacerlo después? Porque recordemos que cronológicamente esto es lo primero de depredador en toda su historia. detalle. Detalle que, que recordé ahora. Pero eh, es una de las cosas que, que nos faltaron de, del depredador que conocíamos. Eh, y bueno, estéticamente es un depredador distinto. Obviamente es un depredador más prehistórico. De los primeros. Entonces hay muchas cosas de lo que vimos en las anteriores películas que no tiene. Pero igual imponente. imponente. Y cuando no tiene el casco, da miedo de las dos maneras. Con el casco y sin el casco. Y sin el casco es... Magnífico, magnífico. La verdad que espectacular. Y algo más para destacar. Que creo que ya en cierto punto lo destaqué, pero bueno. La historia. O sea, la historia me parece, me parece simple. Como mencioné en mi reseña en Letterboxd. Y en mi reseña rápida en las stories de mi Instagram personal. Es una historia simple. O sea... Es una película simple. No, no hay mucha complejidad. Pero está tan bien hecha, tan bien realizada por todo lo que acabo de mencionar. Y la historia está tan bien llevada. Sin complicarse demasiado con. No, porque Naru tenía un abuelo que era cazador. y quiere ser como el abuelo. No. ¿para qué? O sea, ella quiere ser cazadora, porque quiere ser cazadora. No me van a explicar. Porque un abuelo le enseñó de chiquita que así se armaba una lanza y quiero ser... No, no, no, no vamos... O sea, cuando se hacen esas cosas y después se quedan en la nada, no tiene sentido. Y acá no van con esas boludeces, o sea, vamos a, a, a lo que tenemos que ir y listo. Contamos la historia, sencillita, simple, listo. Y eso no significa que sea una mala película, al contrario... Va de la mano con el tema de la duración. Se hace lo, lo justo y necesario. Y se hace bien. Y queda perfecto. O sea. En ese aspecto yo creo que la historia. Es maravillosa. Y este paralelismo entre ambos personajes. Entre el Naru y el depredador. De ser dos jóvenes. Porque suponemos que este depredador. Así como lo dejaron en la tierra. Porque la nave pasa y lo deja. O sea la nave en ningún momento aterriza. Ni nada. Lo deja a él ahí. Eh, suponemos que. Era una prueba que tenía que pasar el depredador para ser respetado en su tribu. Como hemos visto en otras películas, los depredadores son una especie de tribu que caza. Entonces, eh, así van demostrando lo buenos que son en, eh, en este aspecto, en el de cazar. Eh, y también está Naru que quiere demostrar ante su tribu lo buena que es cazando. O sea... Son las mismas historias que atraviesan a estos dos personajes, pero por separado. Y lo vamos viendo en paralelo en la película. De hecho, hay escenas en las que primero tenemos algo que hace el depredador. Y después Naru hace exactamente lo mismo, pero desde eh, su, su perspectiva. ¿no? De hecho, Naru tiene una secuencia eh, de, de su propia matanza con, con los colonizadores, con el hacha esa. Hermoso. Maravilloso. Eh, que, que me sorprendió, porque hasta ese momento Naru no había matado ni una hormiga, o sea, los conejos nada más, y era como que ahí se desató, se volvió completamente una bestia, obviamente iba a salvar al perro, es entendible, pero me, me encantó, me encantó lo que hizo. Eh, y, y esto en la historia, repito, es lo que más me gustó posiblemente, más allá de, de toda la acción, de la brutalidad, de... Toda la espectacularidad de la película dentro de la simpleza misma de la película. Este paralelismo entre estos dos personajes me pareció lo mejor. Los dos personajes jóvenes que en su tribu quieren demostrar que son cazadores. Que son dignos de llevar ese rótulo de el cazador. Y gana a Naru. Naru con una jugada maravillosa, en ese lugar en el que ella se había quedado atrapada anteriormente, le hace una emboscada al depredador y con su mismo casco, porque ella vio anteriormente que funcionaba de tal manera el casco, entonces pensó, bueno voy a hacer esto, y cuando el depredador la ataca, él mismo se ejecuta con su propio casco y muere. O sea, no le ganó con la fuerza bruta, no le ganó con las armas que tenía, que tenía armas para poder hacerle pelea, como lo hizo su hermano. No, inteligencia pura. Y así le ganó. Y así demostró ser la más feroz cazadora de su tribu, de los Comanches. Y llega con la cabeza del depredador como, bueno, acá está, denme el palito ese y nombrenme como la más grosa de toda la tribu Como hicieron con mi hermano Que lo terminan haciendo, ¿no? Incluso el jefe de la tribu En un momento se queda como paralizado Como, ¿qué, ¿qué pasó acá? O sea, ¿qué es esto? Y la, y la madre viene con el palito y, y le hace así como Dale, no seas boludo No seas machirulo Nombrala como la mejor de todos Entonces nada, Eso me pareció genial Genial, genial, genial eh, es una historia muy bien contada. Muy bien llevada. Que la verdad me sorprendió. Porque esperaba una película. Normal. De depredador. Eh, con acción. Con sangre. Este tipo de cosas que ya hemos visto en otras películas de depredador. Pero no una historia. Tan bien trabajada. Para lo que se esperaba. ¿no? Eh, entonces. Eh, creo que personalmente es una de las grandes sorpresas del año para mí, sin lugar a, a dudas, eh, claramente una película magnífica y de hecho queda reflejado en mi calificación que es un 10 sobre 10, sí, yo sé que por ahí lo sorprendo con esto pero lo pensé de hecho, un rato después de ver la película me quedé pensando mientras escribía la reseña y qué calificación le pongo o sea, estaba ahí entre el 9 y medio y el 10. Y cuando estaba pensando en el 9 y medio, pensaba: sí pero no hay nada que no me haya gustado de esta película. No hay nada que no me haya gustado. O sea, está todo bien. Desde mi punto de vista, ¿no? Obviamente. Está todo bien. Está todo perfecto. Es. Genial. Listo. 10. ¿Para qué complicarme tanto? Así que nada. De cabeza con The Batman y Everything Everywhere All At Once, ahí como una de las mejores películas del año. Repito, una gran sorpresa. ¿Esperaba que The Batman podía llegar a ser una de las grandes películas del año? Sí. Por eso no fue una sorpresa un 10. ¿Esperaba que Everything Everywhere All At Once pudiera ser una de las películas del año? Más o menos, o sea, no esperaba mucho esa película, me enteré este año que existía y cuando empecé a ver cositas, avances y algunas reseñas sobre la película, podía esperarme que fuera una de las mejores, terminó siéndolo para mí, en este caso ni por asomo, ni por asomo, o sea, por algunas reseñas y... Por lo que veía en los avances, esperaba una película interesante que tenía ganas de ver. Pero no que para mí sea una de las mejores. Y lo terminó siendo. Eh, la verdad que... Eh, tengo tengo ganas de ver más. Y, y de hecho, como si ya no me hubiera alcanzado con toda la película en sí. Y el hecho de que no mataron al perro, la verdad que muchas gracias por no matar al perrito. Por el que sufrí toda la película. Eh, la película termina con imágenes, como talladas, digamos, en, en piedra. Como si fueran dibujos eh, rupestres, así, eh, eh, haciendo referencia a, a los comaches y, y, y a esos dibujos característicos de las tribus indígenas. Mostrándonos toda la película, básicamente. Nos relatan toda la película con estas imágenes. Y me quedé viendo porque... O sea, estaba bueno, ¿no? O sea, como ese final de créditos con toda esa parte artística me, me gustó mucho. La verdad que me quedé pensando la película después de, de que terminó y me quedé viendo eso. Nada, me, me estaba gustando. Y al final, llegamos al final de la película, representado en estos dibujos. Y le dan un girito. Y siguen un poco más, vemos que lo que vendría a ser el dibujito que representa a Naru gira, se ve una tormenta yo me quedé como, no, para, para. ¿Qué están haciendo? Ya me quería ir a dormir, o sea, ya estaba preparándome para acostarme y vemos que se acerca una tormenta y tres naves. Y ahí se termina la película. No me puse a aplaudir porque me iban a putear mi vieja y mi hermano que estaban durmiendo. Pero dejaron todo servido en bandeja para una secuela, obviamente. Y ni siquiera... o sea, ¿me gustaría ver una secuela? Sí, no les voy a mentir. ¿Tengo miedo de que la caguen? Sí, no les voy a mentir. Porque es tan buena esta película que siento que una secuela podría salir mal. Y no quiero que salga mal. Eh, pero la verdad que tengo ganas de ver más. Y en especial si le dan este tipo de enfoque, que no sea El Depredador, vamos a hacer una película tanque, un blockbuster con El Depredador. No, algo que toque más lo independiente de este estilo más tranqui, que no sea tan eh, espectacular y que nos cuente una historia más sencillita, pero con el agregado de que tenemos al Depredador. Me gustaría ver una secuela, pero la verdad que no la pido a gritos. Si nos quedamos solamente en esta película, para mí está perfecto. Si van a poner algo más, bueno, ojalá lo hagan bien. Simplemente pido eso. Eh, pero te, te, te dan toda la certeza de que con ese ganchito puede haber una secuela. Vamos a esperar estos días a ver si anuncian algo. Porque no hay anunciado nada. Por ahí simplemente fue para mostrar que, que la amenaza no se había terminado. Si no hay una secuela, me parecería perfecto igual con ese final. La verdad que no, no, no me voy a quejar si no viene una secuela. Pero bueno, hay que esperar a ver qué pasa. Hasta acá mi reseña de Prey. Esta película de Depredador. Repito, una grata sorpresa. Una de las sorpresas. Cinematográficamente hablando del año Y personalmente una de las películas del año Para mí, un 10 de 10 Como les comenté Me pueden seguir en Instagram Arroba después de otra función podcast O simplemente buscan después de otra función Y voy a aparecer también en YouTube Donde están todos los episodios subidos al canal En formato de video Me pueden seguir en mi Instagram personal Arroba Ahí pueden ver las reseñas que voy tirando Cuando termino de ver una película Por ejemplo, como fue el caso de Prey En Letterboxd y Medium me encuentran como Severo el Guido Espero que les haya gustado este episodio nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias.